ambulando en las esquinas, la vida te da y también te quita, no falta el envidio su que a ti venga y te la quita. La verdad yo sí escuché el demo pero me pareció mal, mal, mal, mal, no me gustó. No parce, yo no quiero hacer más esto. A mí no me está dando la plata que necesito. Quería lograr mis sueños, pero cada vez me estaba dando cuenta de que estaba más lejos. Entonces por eso decidí hacer lo peor, meterme en la delincuencia. Okay.